Las landing pages son súper importantes y hoy en día en marketing las utilizamos para muchísimas cosas. Eh, no existe una, una estrategia de inbound marketing o marketing digital que no incluya una landing page de por medio. Y a la vez de landing pages tenemos que hablar de email marketing. ¿Por qué? Porque todo eh, siempre va atado a ese correo. Eh, imagínate que te llega un correo a tu bandeja de entrada y te lleva una landing. O imagínate que es al revés, llegas a una landing a través de canales digitales y te llega un correo con algo, ¿no? Entonces al final es como una... Um, es, son como un matrimonio perfecto que cuando se unen, pues pueden hacer que primero tu base se incremente bastante y segundo, pues que tus ingresos también. ¿no? En este caso, en, en este workshop, tengo la, la oportunidad de... De, de haber trabajado con Merriley para ver cómo podíamos darle una vuelta al tema de landing page y ayudar a todos los que estáis viendo este mini workshop, que puede ser emprendedores, podéis ser bloggers, podéis ser directores de marketing, gente que está en, el, en este mundo. ¿no? Entonces, eh, empecemos por siempre lo básico al final, ¿no? ¿Y qué es una landing page? ¿no? Al final, una landing page también en español llamada página de aterrizaje, lo que hace es que normalmente se genera porque tenemos un objetivo de captar o de promocionar algo. Hay muchos tipos de landing pages que luego veremos con mucho más calma, ¿vale? Pero normalmente es el objetivo. Cuando hablas de landing page es como, ok, capto datos o voy a vender algo, ¿no? Y lo que tengo es que cambio mi, mi botón de captación por mi botón de venta. Con, con una landing page sabemos que los usuarios lo que son atraídos, ¿no? Es como si fuera un imán. Imagínate, atraes gente hacia ahí ya sea por campañas que tienes de banner, en otros lados, contenidos, ¿no? que eso suele ser más mi, mi estrategia. yo A mí me, me gustan mucho los anuncios porque te hacen llegar eh, a gente mmm, pagando, pero también me gustan los contenidos porque son es estrategia a largo plazo. Entonces, normalmente siempre el objetivo de esas páginas de aterrizaje es que el usuario que llega ahí no se vaya en blanco, es decir, que no llegue pap, y se vaya, sino que genere una determinada conversión, la conversión determinada del objetivo de la landing. Si era vender, pues ah pues mira, la conversión es que he tenido 20 ventas de 100 personas que han entrado. Luego ya hay una parte más de analítica que nos podemos meter con mucho más calma al final. Pero es importante que tengamos muy claro, ok, hecho esta landing, ha tenido tantas visitas, solo me ha convertido esto, ¿por qué? Porque significa que tu landing a lo mejor no funcionará tanto y te toca modificar cosas. A nivel de beneficios, hay muchísimos beneficios, ¿no? Pero yo he sacado algunos que son para mí muy importantes. Aquí no tienes elemento de distracción, solo está enfocado a la conversión. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente con, eh, Confunde el tema de homepage, de tu página home, con tu tema de una landing page. No es lo mismo una página inicial que una landing page. Normalmente en una página inicial tú puedes resumir mucha información, pero no tiene que ser como enfocando a que la gente haga una sola acción. Mientras que en una landing page, incluso lo recomendable es que, por ejemplo, no pongas enlaces externos. Solo pongas un mismo enlace para que vaya todo el mundo a la misma acción. Es decir, si el objetivo es que se suscriban a tu lista de cursos gratis, pues que la gente le haga clic ahí y no le pongas 20.000 enlaces. Sígueme en Facebook, mira un temario. O sea, como que estás sacando a la gente y estás perdiendo oportunidades de convertir. Son muy buenas para captar suscriptores de tu newsletter, lo que pasa es que, claro, tienes que hacer seduciendo a la gente. Le dices, mira, te voy a regalar esto a cambio de esto. Son una herramienta muy clave para tus estrategias de venta online. Yo no consigo hacer una, una estrategia si no tengo landing pages metida y normalmente tengo mínimo tres landing pages que son la landing page de captación y la landing page de venta y la landing page de gracias, de agradecimiento ¿no? que da, damos a las personas. También te ayudan a crear un tema de expectativa para tu futuro lanzamiento. Es decir, yo digo, ay mira, voy a crear, eh, voy a lanzar este libro dentro de un mes. Si quieres ser de lo primero y conseguirlo con descuento, pues puedes hacer X, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que utilizarlo de forma estratégica. También son ideales para lista de espera. Esta estrategia es una de mis favoritas. Es, ok, empezaste a vender un producto... ¿Vale? Y de repente lo que haces es que se acabó porque le has dicho, mira, solo aceptaba hasta este día y has cumplido con tu palabra y lo has cerrado. Puedes decirle a la gente que se apunte para cuando vuelva a abrir el programa ellos puedan acceder. Entonces aquí pues es ideal, ¿no? Pero también, sobre todo, a mí es la parte de una de la que más utilizo yo, es que me ayudan a bloquear contenido y aumentar base de datos. Si yo tengo un contenido que es de mucho valor, yo lo que hago es que le digo a la gente, oye, ¿lo quieres? Déjame tus datos personales, yo te lo voy a enviar ahora mismo y así ambos ganamos. Tú ganas el contenido que necesitabas acceder y yo gano un suscriptor que en el futuro podría trabajar y convertirlo en cliente. En el tema de cuando hablamos de principales elementos de una landing page, pues hay diferentes cosas, ¿no? Pero si tuviera que resumirlo en cuatro, sería así. El header, que es la parte superior de arriba, que para mí tiene que ser muy sencilla y directa. ¿Por qué? Porque la mayoría de ordenadores no son tan grandes y probablemente como el que lo estás viendo tú ahora mismo este vídeo. La mayoría de ordenadores son también de un tamaño pequeño. Y también recuerda que la gente entra desde mobile. Con lo cual, si tú haces una parte superior demasiado grande, la gente se va a perder todo y como que va a entender como... Entonces aquí, normalmente pon tu logo, pon un titular que ya resuma muy claramente lo que vas a vender. Me explico. Si es un curso... Pon que es un curso, o sea, no esperes que la gente tenga que bajar para entender que es un curso. Luego, hay una sección principal, ¿vale? Que es todo lo que se le llama Above the Line, que es toda la parte que está... Eh. Entonces, aquí es donde ponemos nosotros una imagen, un vídeo, a mano izquierda, y luego la información más importante que hay. Por ejemplo, te vendo un curso que incluye ta, ta, ta, ta, ta, cómpralo ahora, ¿vale? Luego abajo es el espacio que me queda a mí para reforzar el mensaje. Yo el mensaje lo puedo reforzar de diferentes formas. Lo puedo reforzar diciendo, mira, eh, el curso incluye certificado, tal, no sé qué cosa. Y con imágenes también. Lo puedo des destacar contando una historia. Mira, yo sé que estás teniendo muchos problemas con, la, con conseguir clientes, pero yo te puedo ayudar a hacer esto y esto y esto. Luego, el tema de llamadas a la acción. Pues claro, tienes que tener botones, ¿no? Y luego ya veremos un poquito más adelante cómo nosotros podemos generar diferentes botones según cada caso que tenemos con nuestras landing pages. Al nivel de herramientas, que son una de las preguntas principales, es oye, ¿con cuál herramienta creo landing pages? Porque la creación de landing pages no es tampoco algo tan, tan trivial como, como creemos, ¿no? Entonces, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que yo os recomiendo, son analizar las funcionalidades que tienen estas herramientas. Empecemos por las pruebas A-B. ¿Por qué una prueba B es tan importante? Porque es la única forma que tienes para probar diferentes elementos. Es decir, si a mí cuando yo lanzo proyectos tengo muchas hipótesis. Pues si pongo este botón rojo, funcionará más que el verde. No lo sabemos. Si no hacemos una prueba B, será complicado saberlo, ¿no? Y a veces se tienen C y D también. Entonces, en las pruebas A -B puedes, por ejemplo, en una página, aparte de cambiar el botón, el texto del botón, puedes cambiar el color, puedes cambiar también la foto por un vídeo. Y así probar si, tú, si la gente prefiere foto o vídeo. Luego también el editor para crear las landing pages. Hay, hay páginas que solo te permiten sustituir el texto que tiene Con lo cual, a lo mejor está muy bien para los que no controlan de diseño, pero para los que queremos hacer cosas un poco más complejas, pues se nos queda un poco limitado en ocasiones. ¿no? Luego... Eh, hay que tener, ver también de que toda esta landing page que creas, la puedas integrar muy rápidamente con tu web, con tu WordPress, con lo que tengas, con tu blog, ¿vale? Para que no necesites como de un programador, porque vivimos en una época donde nosotros necesitamos contratar los servicios profesionales, de verdad, una vez al, una vez al año, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, si tu empresa necesita mejorar su marketing, vale, me puedes contratar como consultor una vez, pero no tengo por qué estarte cobrando todo el año, no tengo por qué estarte cobrando un fee, podemos trabajar tres meses y luego me vuelves a contratar en un año. Yo ya te dejo encaminado, el año que viene las cosas cambiarán y tú querrás más. Esa es la forma de trabajar el, el marketing actualmente. Lo mismo pasa con los programadores, tú mandas a hacer una cosa, pero hay cosas que tienen que depender y que puedes, tienes que poder tú hacer tú sin que tengas que, necesidad de como cada vez que quiero un landing, no. No hace falta. Luego, el tema de las plantillas es muy importante, porque cuando eres muy nuevo en el tema de landing pages, cuando esas herramientas te ofrecen ya plantillas, pues aprendes incluso a ver cosas que ni siquiera te imaginas. Son ya plantillas que están prehechas. Ah, plantilla de upsell. Si yo te digo upsell, ahora probablemente te quedes como, ¿qué es un upsell? A nivel de significado de inglés sabrás lo que es, pero no te lo imaginas en una plantilla. Entonces te puede ayudar mucho, además de ya tener las cosas hechas, a crear muchas ideas para tu proyecto. Luego, con el tema de las métricas, para mí son importantes, porque tú tienes que poder medir todo lo que haces. Entonces, normalmente las herramientas tienen dos métricas básicas. Una, eh, bueno, tres, tienen la cantidad de visitas que recibe, la cantidad de suscriptores y el conversion rate. ¿no? conversion rate es la, la conversión que has tenido en esa landing. Luego también es muy importante que se integren con tu servicio de email marketing, porque si no, has fallado. Imagínate, todo lo que se genere, tienes que estarlo exportando e importando, pues es un marrón. ¿Qué es la buena noticia que te tengo? Por ejemplo, imagínate que estás utilizando Merrelay y no tienes eh, la herramienta tuya, no viene integrado con Merrelay. ¿Qué haces? Si es una buena herramienta de landing pages te tendrá y de dirá, oye mira, código HTML. Y entonces el código HTML que te genera el formulario de MailRelay, tú simplemente lo pegas y ya te funcionará, ¿vale? Que esa es la parte que tienes que mirar, que diga que puedes pegar un código HTML, porque así podrás trabajar con cualquier proveedor de email marketing. Luego está el tema de la integración con WordPress si no sabes programar. Yo, por, el, por ejemplo, utilizo para hacer mis landing pages lead pages. Leadpages es tomo para tontos, de verdad, o sea, yo creo que hasta mi madre, que no se dedica a esto, si yo la pongo, sabría editarlo, porque mi madre sabe trabajar con Office, entonces al final pues puede hacer muchas cosas también, ¿no? A nivel de, de ejemplos os traigo aquí, por ejemplo, Leadpages Pages sí que es de pago, no te da una versión gratuita para que la vayas a probar, con lo cual la única forma de probar es que pagues los 37 dólares. Entonces, cuando pagas los 37 dólares, lo que vas a acceder directamente desde 37, ¿eh? no es que cuesta eso, yo tengo un plan de 500 dólares al año, eh, vas a acceder a un sinnúmero de landing pages y siempre te van agregando nuevas y luego a lead boxes, ¿vale? ¿Qué son los lead boxes? Los lead boxes son los pop-ups, ¿vale? Es decir, yo puedo agregar... Un botón en mi blog que cuando la gente le hace clic directamente se va a abrir eh, para captar suscriptores y yo luego puedo enviarla a donde yo quiera. Entonces, aquí es un ejemplo de esta landing que era una plantilla de Lee pages que yo he editado directamente con, para 12 propósitos para vender el curso de SEO. ¿Qué pasa? Que esto ya estaba testeado, ¿vale? O sea, ya esta landing la había probado y estaba funcionando y efectivamente me funcionó súper bien. Luego está la parte de, oye, mira, Vilma, yo no me puedo gastar 500 dólares al año, no quiero pagar 37 dólares porque yo no sé todavía si voy a generar muy buenos resultados, pues lo que, y tienes WordPress. Entonces yo lo que mejor te recomiendo es que en internet hay miles de páginas que hacen muy buenas landing pages, que tú puedes un poco inspirarte, y entonces Visual Composer pagas 34 dólares para toda la vida, se instala, y es con un drag and drop, tú vas arrastrando cajones y vas diseñando. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí viene la, el, la típica pregunta de siempre. ¿Cuánto vale tu tiempo? Me explico. Si, si tú en Leap ya tienes la landing hecha y solo tienes que sustituir texto, una landing a mí me tarda hacer en Leap Pages una hora y media. Si yo tengo que hacerla en Visio Compose, tarda dos horas y media. Entonces yo, como mi tiempo me vale, si cada vez que tengo que hacer una landing page de cualquier tipo, tengo que ponerme a ser la de cero, yo digo, mira, yo prefiero pagar 500 dólares, ¿por qué? Porque se supone que yo voy a generar mucho más que esos 500 dólares. Ese es mi pensamiento. Cada uno tenemos uno, con lo cual hay que adaptarse también muchas veces a la situación. Yo tengo muchas clientas de mentoring que están empezando sus proyectos digitales y le digo, mira, no pague sleep pages todavía. ¿Por qué? Porque se acaban de meter en un gasto de pagar la web, pagar muchísimas cosas y ahora es que van a empezar a ver su proyecto. Entonces, al principio es un poco duro. Luego también aquí te enseño un ejemplo de cómo yo lo he hecho Si te fijas no tiene el mismo diseño ni el mismo estilo Yo voy a poder hacerlo mejor Pero esto es como rápidamente la landing que, que más rápido pude hacer Entonces vas pegando y trabajas mucho con columnas, ¿vale? O sea, a una de seis y entonces pones seis cajones, ¿vale? O sea, una de dos y entonces se divide la, mitad, la, la página a mitad Va un poco sobre eso Luego está Lander, que para mí es una muy buena opción para los que nunca han hecho una landing page con una herramienta y quieren probar porque te ofrece 30 días gratis. Entonces es una buena oportunidad de meterte en esto y ir viendo qué te, qué te puede funcionar más o, o mejor, ¿no? También está Unbounce, que es muy, muy, muy reconocida, compite bastante con Leadpages, pero el problema es que, como yo digo, fue hecha por un programador y es como casi para programadores, porque es que como tiene tantos funcionales y es muy complicada. Yo la empecé a utilizar, de verdad, la empecé a pagar y pagaba bastante, porque además tenía un plan bastante alto y no, no, no llegué a sentir esa conexión. Se me hacía como difícil, cada vez que quería hacer algo... Como que sí que te ofrece muchas más posibilidades, pero a mí se me hacía muy, muy caos, con lo cual mmm, la dejé de utilizar. Pero eso es lo que yo digo siempre, o sea, lo que a mí me gusta no es lo que a ti te gusta, lo que a mí me funciona no es lo que a ti te funciona. Por eso te traigo todas esas opciones para que tú puedas analizarlas. Luego también una que es muy famosa es Instapage. Instapage es muy famosa porque para gente que está empezando, te permite crear una landing page gratis, con lo cual ya pruebas la herramienta y sabes si quieres invertir, pero esa landing page creo que nada más puede recibir como 100 visitas. Entonces tú para probar está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que después que tú has probado Instapage y has estado tres horas creando tu landing page, por decir, y te funciona y te limitan, tienes que pagarle los 29 dólares a ellos porque esa landing no te la vas a poder llevar a otro sitio, con lo cual ahí está un poco el business. Por eso evalúa mejor todo bien antes y luego ya toma tu decisión. También hay una opción que podéis ver en todas estas que son de pago si ellos tienen el tema de la devolución. Es decir, si tú pagas tu dinero y no te gusta, no te funciona, pues lo devuelves. ¿no? Ahora bien, está el tipo de, de landing pages. Es muy importante que, como dije al principio, no nos limitemos con, con ver las mismas de siempre, sino que seamos, abramos nuestra mente y, y sepamos que una landing puede servir para muchas cosas. Por ejemplo. Yo empiezo por las informativas, que son aquellas donde, mira, yo lanzo algo, te explico sobre un producto, más bien lo que quiero es que sepas de, de qué va, igual la conversión no la necesito inmediatamente. Mi, igual mi conversión es que tú llegues a la página, solamente veas, o sea que puede ser totalmente válido. Luego están las más conocidas que son las de captación. Cada vez que te dicen, no, ofrece un libro gratis, pues todo el mundo está como, oh, ok, pues voy a hacer mi página de captación. ¿no? Luego también tenemos el tema de promoción lanzamiento que es, por ejemplo, yo voy a lanzar un libro, pues entonces cuando lanzo el libro, aquí me pongo con esto, ¿vale? Luego también está el tema de, de la venta. Entonces aquí vendemos un producto o un servicio directamente, pero esto es ya como totalmente venta directa. Es como si yo lo dejara esto siempre fijo todos mis cursos que tengo, tengo aquí un tema de venta y entonces ya no es una cosa de lanzamiento, porque el lanzamiento, fíjate la diferencia, en un lanzamiento yo podría crear un contador regresivo para que la gente pudiera como tener más presión, pudiera poner un precio de oferta, mientras que en una página de venta esa página ya es definitiva, ya tiene toda la información que tiene que tener y los botones de pago. Luego está la página de descarga, ¿qué, qué es esto? Óyeme, tú te has dejado tus datos, entonces tú te vas a la página de descarga, yo hay gente que le mando directamente a Dropbox, no le hago pasar por un, por un paso más intermediario. Pero yo podría decirle, mira, muchísimas gracias por, eh, por haberte suscrito. Ahora confirma tu suscripción, ¿vale? Entonces eso es lo que llamamos thank you page, que es lo último, que es donde, ok, agradeces pero también informas. Hay muchas thank you page que a mí me gustan mucho, con el, el, el, yo me vivo descargando cosas solo para ver los procesos que tienen. ¿no? Hay una que es muy buena, donde por ejemplo sale directamente la persona que es y te, te explica el, el producto que te ha hecho que tiene, es como un bonus más. Hay otras thank you page que lo que hacen es que te dicen, mira, te va a llegar un correo de confirmación y aprovecha y sácame de la bandeja de promociones para que mis correos te lleguen directamente y ahí estamos como incentivando a la gente. Luego también está el tema de, de la thank you page, poder poner, oye, mira, no te lo quedes para ti solo, compártelo con tu comunidad, compártelo con tus amigos en redes sociales, que también podría ser eh, totalmente, totalmente válido y correcto. Y luego ya nos quedaría por ver el tema de la página de la landing de Opset, ¿vale? ¿Eso que significa? Es que, ok, yo vendo un producto de 99, pero sé que probablemente si te vendo ese producto de 99, tú te quedes como que no vas a poder pagarlo. Con lo cual, ¿qué yo hago? Te digo, ok, pagas 7 dólares. Entonces tú pagas 7 dólares y tú, por tema de lógica, así pagas con tarjeta, no necesariamente con Paypal, tú ya tú tienes, acabas de pagar esos siete dólares y te hacen un redirect en menos de cinco segundos, tu tarjeta sigue al lado tuyo en la mesa. Entonces yo te digo, te saco un vídeo y te digo que mira, que está muy bien, pero que yo tengo un programa que es para ti, y te digo que como ya has pagado los siete, te lo dejo a 93 dólares, ¿vale? Eso es lo que pasa, que tú ya estás en caliente, tú ya tienes la tarjeta ahí afuera, entonces cuando yo te venda otra cosa, tú vas a decir, wow, o sea, ¿por qué no? Me apunto inmediatamente. Entonces, a eso es lo que le llamamos upsell, que es promocionar una compra cuando la gente acaba de comprar, es decir, que está en caliente. ¿Vale? Entonces, eso es muy efectivo y yo os recomiendo de verdad que lo probéis porque de verdad que os va a gustar bastante. Para que veáis un poco el tema, os he traído, por ejemplo, esta landing de veo este chico, ¿vale? Empieza y fíjate cómo él trabaja los títulos arriba. Que descubras, no sé qué cosa, pa papá pa, y abajo te pone otro. Para mí él tiene demasiado texto arriba, tiene mucha palabrería. Pero luego, fíjate, cómo él te saca su foto, los logotipos, porque es el social proof que te demuestra, te saca tu foto, lo, te dice que elige, que te suscribas, ¿vale? Ok, y luego esta landing sigue, porque fue una landing súper como larga, porque los, america, los americanos no, sino la gente de habla inglesa, que traba, de habla inglés, que habla inglés, que trabajan en, en temas de marketing digital, suelen hacer landing como muy complejas y le funciona bastante porque llegan directamente a su nicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que cuando se acaba, fíjate como viene otra persona aquí y te dice, oye, muchas gracias, mira este pequeño vídeo para las instrucciones y sigue adelante con, con el tema de la mastercard, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, fíjate los botones de redes sociales que, claro, aquí eh, al principio es queda un poco raro porque como que nadie lo ha compartido, pero luego fíjate cómo, cómo ya se pone. Entonces, en esta página también hay más información de a qué hora te apuntas y tal, pero fíjate cómo te prepara el tema de los pasos. El paso número uno, descárgate esto, ¿vale? O sea, cómo te vas a conectar a un webinar, a una masterclass, como lo han llamado ellos, te hemos dado un Wordbook para que te lo descargue. Número dos, agrega en tu calendario la fecha para que tú te puedas conectar al webinar y directamente se te salga una alerta, con lo cual eso está genial. Número tres, te piden que le sigan Facebook, que es una forma de ellos de aumentar rápidamente sus, sus fans en Facebook. Y número cuatro también, pues ellos tienen un evento en Facebook y te piden que lo confirmen para que esto les salga a sus amigos también. Entonces fíjate cómo van haciendo diferentes cosas como para que dentro de una Thank You Page se convierta también en algo que te genere múltiples acciones Primero, se están descargando un workbook se están agregando el calendario para que tú tengas una mayor tasa de asistencia. Número tres, están aumentando followers en, en, en Facebook. Y número cuatro, están reservando en Facebook. Y esto significa que le va a ser a sus amigos. Con lo cual, que un interesado se va a convertir en un embajador. Todo esto con antes un pequeño lead magnet. O sea, este es el poder de la red. Y por eso es que tenéis que tener vuestras mentes abiertas para que podáis como que se os ocurran 20.000 ideas de este tipo. ¿no? Entonces... Aquí también sigue la thank you page, como que no acaba aquí y vamos a fijarnos en este caso, sale otra vez la persona principal, dice quién es él, porque a lo mejor tú no sabes quién es él, llegaste ahí por aquí y por allá, que muchas veces pasa, estás navegando, navegando y te tocas con una página y luego fíjate algo que interesante, lo que hace es poner los comentarios en Facebook para que tú puedas comentar y otra vez te refuerza que te sigas, que sigas la página de fans en Facebook, luego con razón analices y dices, claro, así tiene medio millón de, de gente, porque claro, llega de una vez, entonces todo esto al final, vemos como un, era una página de gracias, podemos evolucionarla a un nivel bastante grande, según también, muchas veces depende de nuestro objetivo, si, si por ejemplo, tu objetivo en realidad es que la gente vaya al correo, porque en el correo es donde tiene algo importante, no deberías de distrarle tanto con la thank you page, porque lo que va a hacer es como que la gente se quede ahí y a lo mejor eso se le olvide el tema del correo, que conozco casos que ha pasado. También hay un tema de ejemplo de expectativa, eso fue en mi caso. Yo fui a una charla a hablar de triumphagram y quería un poco ver tampoco cómo estaba el tema, entonces al final le dije que se podían apuntar una lista de espera. Efectivamente se apuntaron, no me acuerdo si fueron como ciento y pico de personas al final. Y yo lo que hice fue, que me acuerdo que estaba amaneciendo porque no llegaba a tiempo, pero le mandé el correo, a ellos le llegó como a las 7 de la mañana, el de... No, se lo mandé directamente en la madrugada para que fuera el primer correo que llegaba y luego mandé el otro a toda la comunidad. ¿Qué hice yo con esto? Pues directamente a ellos se habían apuntado, con lo cual ellos iban a tener una ventaja, entonces ellos lo tuvieron más barato y además lo tuvieron antes que todo el mundo, ¿vale? Alguna gente le llegó también el otro correo, porque estaban en mi lista de suscriptores también, y para ellos lo dijeron, fue como, wow, o sea, cumpliste tu promesa, no fue que nos lo mandaste y tuvimos nosotros que reclamar que nos habíamos apuntado, que eso también suele pasar en muchos casos, y la experiencia para los usuarios tampoco es tan positiva, con lo cual te, te invito a tenerlo súper en cuenta, ¿vale? Luego también ya... Con esa parte hemos visto algunos ejemplos, hay muchísimos más, a mí me gustaría quedarme aquí enseñando miles de cosas, pero eh, lo importante es que tenéis que tener una cosa en cuenta, sea cual sea el tipo de landing page que vosotros vais a crear, no importa qué tan corta o tan larga sea la landing page, eso no, no va a ser algo que, que os cambie los resultados. ¿vale? Lo importante es que no perdáis el foco y que si queréis que la gente se capte, o sea, captar, tenéis que hacer que la gente deje el correo y no distraerle con cosas que no tienen nada que ver con el tema de captación. Al momento de crear una landing page, hay como algunos elementos que son claves en todo este proceso. Entonces, os voy a ir enseñando algunos que me parecen bastante interesantes. Esto fue en una landing para vender el streaming de TikTok social Hay seis botones diferentes de llamada a la acción. Diréis, es una landing super larga. No, es una landing que tiene botones de la acción donde nosotros entendemos que la gente podría realizarlo. Entonces, el primero, que es el de arriba, que está antes de About the Fall, a, a, antes de todo, de que se corte el texto. Es decir, es el contenido que ve la gente cuando entra a una web sin hacer scroll. Dice, compra tu entrada ahora mismo en oferta. Fíjate que te agrega la parte en oferta para que lo sepas que está. Luego te dice, aprovecha el descuento ahora mismo. Luego te dice, ok, me apunto ahora. Luego te dice, quiero aprovechar el descuento ahora mismo. O sea, fíjate cómo te va hablando de tú a tú. Te va hablando muy personal según va pasando el momento. El quinto botón es quiero todo esto porque nosotros lo habíamos puesto que había toda una librería llena de recursos. Entonces, oye, me sí que lo quieres todo. Pero el último que ya es antes de llegar al formulario de contacto, lo que te dice es no me quiero quedar afuera, lo compro ahora mismo. Estos seis botones diferentes, cuando yo lo paso por Analytics, que lo me, me pongo a medirlo, ¿qué puedo ver rápidamente? Pues que cada uno de estos, ¿cuál es el que me ha generado más ventas? Eso es lo primero. Lo segundo es que no he repetido en ningún momento el mismo texto para que no sea lo mismo. He ido hablando con ellos y, todo, y todos los botones de llamada a la acción han estado bastante alineados con el tema de que estoy hablando justamente en sí. Entonces esto es muy importante para, lo que, para que lo tengáis en... En cuenta Luego está el tema de los testimonios Yo no creo en los testimonios es, es más, cada vez que veo una web con testimonios así de normales Me creo que es más falso que vamos Hay algunos que sí que me los creo Porque son como mensajes que de verdad A mí me gusta leerlos Por eso es que algunos me lo encuentro falso Y son mensajes que sabes, o sea que no pueden haber sido inventados Que son bastante reales Entonces yo lo que hago es que pongo los, embebo los tweets, pero los no hay que hago pantallazo del tweet y lo pongo, porque eso también, o sea, es como si ese tweet ya a lo mejor ni existe, no. Yo lo embebo directamente de Twitter en código HTML, que si la gente le hace clic primero puede favoritearlo, hacerle retweets, puede darle replay, o sea, puede hacer lo que quiera directamente, es totalmente real, es lo que la gente ha escrito en Twitter. ¿Vale? O sea, ahí yo no me he inventado lo que dicen y fíjate el texto que se les pone, un super evento digital y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos, ¿vale? Luego, el tema de elementos visuales que nos ayuden a reforzar nuestro mensaje y eso es que tenemos diferentes mensajes dentro de una web, pero por ejemplo, ¿para qué vas a hacer que la gente tenga que darle al botón de pagar e irse al formulario para saber que luego no va a poder pagar con PayPal y es que no le interesa, porque si no puede pagar con PayPal no le interesa. Son un porcentaje muy, muy mínimo de personas. Lo que va a hacer es que te va a decir, ¡ay!, te va a escribir a través del formulario de contacto, ¿puedo pagar con PayPal? O sea, eso en la vida real no pasa tanto, ¿vale? Con lo cual yo lo que te recomiendo es que de verdad tengas eh, los botones. Luego, eh, el tema de los botones de compartir, el social share... Es importante, ¿vale? Pero ten cuidado. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde tú tienes muy, muy poquito social share de todos los lados. Entonces, como símbolo, ¿qué pasa? Que esto no es tan bueno porque casi nadie lo comparte. Es un arma de doble filo. Pero a mí, cuando ya la landing se ha compartido muchas veces, que sabes que tienes un, un, un buen promedio, a mí me gusta ponerlo, ¿vale? Luego, eh, está el tema de... Los pasos, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes que explicar procesos y es como muy complicado, igual no es tan trivial, no es tan fácil. Yo lo que te recomiendo es poner, por ejemplo, mira, yo aquí hemos puesto un, dos, tres, cuatro. Y yo lo he puesto horizontal porque creo que en vertical ocupa mucho espacio y me hace como que la gente crea que la, la web es muy larga. Pero bueno, eso es muy personal de cada uno de vosotros. Luego también me gusta el tema de las firmas reales. Es decir... Sí. Ah, mira, mi firma es esta, como lo hacen Luis Eduardo y Álvaro de, de, en el evento de Maestros de Internet que lo he cogido. Entonces ellos directamente, entonces es como más personal, es como yo me siento que es más real. Incluso muchas veces esta firma va acompañada de una foto de las personas para que se vea como así más real. También hay un tema de que si tú tienes algunas características o lo que incluye algo pues que lo destaques, en este caso se le ponía que había los PDF, que había 8 horas, que hay Coffee Break, que hay un certificado de participación, entonces esos son el tipo de cosas que a la gente de verdad le interesa ver, con lo cual yo os lo recomiendo bastante porque al fin y al cabo esto es lo que se va a quedar, la gente es, esto lo va a ver más destacado que todo. Entonces, tú necesitas que si eso es lo que te va a ayudar a vender, esté bastante destacado. Por ejemplo, hay veces que hay gente que nos, nos ponemos a destacar, no, que pesa 700 mega, mira, que son 340 vídeos, igual la gente se abruma. O sea, igual tú no has pensado que si la gente ve tantas cosas se abruma. Es mejor que le digas, en vez de decirle que hay 64 lecciones, que le digas a la gente que tienes eh, recetas que están eh, totalmente comprobadas que funcionan. Con lo cual, que le garantices que eh, mínimo podrán aplicar el 30% de, de las estrategias que tú le propones. Dándole una vuelta así para no agobiar también, porque a lo mejor tú crees que estás haciéndolo bien y lo que estás haciendo es espantando. Luego también los contadores son una estrategia súper efectiva. La verdad es que en, en una landing page cuando es de lanzamiento o cuando es de una oferta específica, yo siempre lo recomiendo. O sea, me parece que es una de las cosas más, más útiles que, que puedan existir. Eso es en el congreso, nosotros teníamos un contador puesto en la página HON y luego en algunas ofertas que hacíamos puntuales también lo dejábamos de, destacado. En, el, en cuanto a la forma de contacto, aquí es donde yo quiero hacer bastante énfasis por dos razones. Una, es que el formulario de contacto, antes lo comentaba, la gente, la mayoría de gente, no lo, va, no lo va a poner a llenar, a no ser que tenga demasiado, demasiado interés. Pero bueno, es importante que lo dejes porque si está como medio escondido, que la gente no lo puede encontrar, la gente se desespera y dice, mira, yo paso de esto sinceramente y no lo, no lo voy a hacer. Luego, el, con el tema de de los chats, aquí es donde os voy a contar que esto tiene muchísima, muchísima, muchísima eh, efectividad. Y os voy a contar por qué. Mirad, eh, nosotros estábamos vendiendo el streaming de TikTok social y no teníamos ninguno del tema de chat y yo quise hacer un experimento. Entonces puse el de déjanos un mensaje, pero nunca se estaba online, ¿vale? La verdad es que yo todavía no había cenado a alguien del equipo, esos mensajes me estaban llegando directamente a mí porque... Hay una cosa muy importante cuando hacemos marketing y es que nos encanta delegar a otros y contratar a otra gente para que haga como el trabajo más sucio, pero es muy irónico porque la mayoría de esa gente no está familiarizada con tu proyecto. Con lo cual, yo lo que suelo hacer es siempre responder yo a los primeros clientes para yo tener como un, un guión de lo que ellos preguntan y generar formas de, como de contacto. Es decir, de qué se le va a responder, cómo se le va a responder, para que cuando otra gente lo haga ya tenga como guiones y pueda atacar mucho mejor. Además, yo voy analizando la reacción y tal, y eso fue lo que hice. En este caso, luego lo pasé a mi hermana para que llegara a ella el contacto. Como os dije, tenía el de dejar un mensaje apagado, siempre, nadie se enteraba para que saliera que estábamos online. Entonces lo que hice fue, instalé Pure chat, Pure chat, ¿vale? Y son mucho más llamativos, son diferentes, le puse una burbuja grande que era de chat, este es un ejemplo que tienen ellos ahora, y ellos te daban 15 chats gratuitos para probar. Evidentemente no nos duró ni un día porque estábamos esperando, pero es increíble. La gente nos estaba escribiendo en directo, entonces podíamos hablar directamente con ellos. Porque lo que hacía era que siempre estaba destacado, pero si llevaba más de, le habíamos puesto más de 30 segundos en la página, se le abría automáticamente, le salía la foto de mi hermana y le decía que era Roselina, que cómo podía ayudarle. Y la gente ya de una vez que generaba una conversación con ella, decía ah, mira, tengo duda, tal. Y esto, eh, la verdad es que hubo 15 chats, ¿vale? Porque fue una prueba que hice, no reactivamos para ver. De esos 15 chats, 12 se convirtieron en cómoda. Si ese chat no hubiera estado, probablemente a lo mejor no hubiéramos tenido esas compras, porque eran gente que tenía como muchas dudas que no las entendía. Pero no solo eso, lo que hicimos, lo más interesante de todo este chat es que las dudas que tenía la gente las modificamos en la landing, es decir, había una persona que no entendía el tema, ah, pero ¿cómo es que funciona? Perfecto, agregamos los pasos de proceso para que lo entendiera. Había una chica que tenía una duda sobre el tema de los recursos, que como que no quedaba muy claro, con lo cual agregamos una franja que es que iba a haber una super librería. Entonces, eso es lo importante y lo mágico de poder hacer una, una landing que tenga varios elementos, que son elementos que si somos capaces de escuchar y analizar, vamos a conseguir muy, muy, muy buenos resultados. Luego también está en el tema de las preguntas de contacto, que son importantes. Hay preguntas que la gente siempre te va a hacer. Entonces, adelántate un poco a lo que quieren tu, tu gente, con cuáles son esas típicas cosas. Yo, por ejemplo, ya las tengo identificadas de varios proyectos de, de venta. Normalmente suelen ser, ah, puedo pagar con tal. O en mi caso, como yo vendo en euro como moneda principal, lo que la gente siempre me, me, me dice es, oye, ¿puedo pagar en dólares? Y es como, sí, puedes pagar en, en dólares sin problema. Entonces, en, en general, luego también, fíjate, aquí yo le hago también el tema de especificaciones del de producto, eh, también la gente pregunta qué si incluye factura, que si la puede pedir, eh, diferencias entre una cosa y otra y bueno, así vamos dándole una vuelta a, a varias cositas, ¿vale? Otra cosa importante puede ser el lado personal. Y es que, ¿por qué no? Es decir, la mayoría de la gente no te va a conocer. O sea, Internet es muy grande y te puede hacer que gente que totalmente desconocida para ti llegue. Entonces, de repente ve algo tuyo, pero no sabe quién tú eres. Entonces, resúmele rápidamente. ¿Qué fue mi con triunfa gran mi libro de Instagram. Yo sabía que la gente iba a llegar por, por boca a boca. Entonces, hay gente que no sabe lo que soy. Entonces, yo le, le, le ponía esto para que supiera que yo pues había conseguido esto, con quien había trabajado, y era como un rápido review. Luego también el tema de fotos reales y no de banco de imágenes, eso es muy importante. O sea, en este caso yo vendo un congreso, con lo cual yo utilizo una de las fotos de, bueno, además esto fue del primer año, para que la gente como que lo viera todo directamente. Entonces, como, como veis aquí, sale directamente la foto, el escenario, que se ve que es un ambiente, como esa es la primera imagen que ven la gente. Entonces eso es lo que yo quiero, que se vayan familiarizando directamente. También hay una cosa de planes de precio que a mí me gusta muchísimo y es que cuando vendes un producto digital sobre todo, bueno, también físico, puedes agregar, es lo típico de, oye, vale tanto, puedes venir a recoger la tienda, pero si quieres el chip vale tanto. Pero bueno, en productos digitales es más fácil. Mira, por ejemplo, en este curso de Víctor te dice, mira, cuesta 197 euros, pero si quieres una sesión one-to-one -one, cuesta 347. Entonces, como ves, ahí ya te pone a elegir y el, igual dices, oye, igual sabes qué, yo me voy a apuntar a la sesión también porque me va a venir bien. Y ahí puedes aprovechar y sacarle más. En este caso, él le saca directamente, pues, ciento y algo más de, de, de euros, ¿vale? Luego, aquí te traigo dos ejemplos más. Uno es mío, de mi cosa de Instagram, pero aquí yo no estoy ofreciendo una sesión one to one. Aquí te digo que puedes comprar el curso o puedes comprar el libro. Te puedes llevar más cosas y además normalmente, fíjate, o sea, suelen haber más cosas. O sea, en este caso, claro, como el curso es un curso mucho más completo, yo he detallado mucho más las cosas que ofrecen. Entonces esto efectivamente lo tengo en la landing, y la gente que cuando entra en esa landing por el libro, que termina comprando el, el curso, casi siempre termina comprando a través de esto. Además, le ha agregado el elemento destacado, ¿vale? Dando a indicar que es la opción que le va a comer más, porque en realidad es la opción más completa. No pongo ni que el más vendido ni nada, porque estaría mintiendo. O sea, está claro, es normal que si el, el libro vale menos, se venda más el libro. Entonces, yo no tengo que mentirle a la gente para vender. De eso no va a ser buen marketing. Luego, a mano derecha vemos el de Billy. Que como ves, hay una diferencia de 100 euros. Entonces igual tú dices, no, ¿sabes qué? Yo me voy a, a tener esto porque quiero tener una consultoría con ella. Y hay una cosa, mira, importante que pone Bill y que a mí me gusta mucho y es acceso inmediato al curso. Hay muchos cursos que son como, no, voy a empezar x el día tal. Y entonces, claro, es como, oh, hasta el día tal no voy a arrancar. Entonces ahí es como cuando te quedas, no, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Entonces, con esto, de verdad, darle una vuelta a utilizar esas cosas que ustedes saben que sus clientes le puedan preguntar en el futuro. A nivel de creación de, de landing pages, vale, hay una parte muy importante. Yo he hecho esta infografía, vale, donde detallo exactamente como para mí todos los puntos que son clave. Lo primero es que yo tengo el tema de la primera vista, que lo divido como en el primer módulo. En ese primer módulo, yo lo acabo hago es poner el logotipo de mi empresa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo que familiarizar. Normalmente, una landing page no tiene un menú, ni pertenece a la estructura real de tu web, con lo cual te cargas todo eso. ¿Por qué? Porque una landing page va dirigida a una... Una cosa en concreto, entonces si tú la metes bajo tu paraguas del todo, como que no se siente del todo, es como que pareciera un post más igual de tu blog si es lo que tiene. Entonces cuando tú haces una landing page le das como una identidad propia y es como mucho más efectivo. Además lo puedes probar, ¿eh? yo lo tengo totalmente probado y funciona muchísimo mejor. En ese primer módulo yo lo que tengo como vemos es un, un titular al grande arriba que os lo marco directamente en H2 o H3, inclusive en H1 si me dejan, ¿no? Que es donde como yo defino muy rápidamente de qué va todo lo mío. Luego, yo lo que hago es que tengo la parte de, del subtítulo, que es una frase de verdad, donde yo incluyo siempre como mi palabra clave, la promesa que, que yo vaya a tener, o sea, todo lo que me pueda ayudar a mí a conseguir como mejor resultado que la gente, cuando empieza a leer, sepa exactamente de qué va la movida. En, en el titular en el número, eh, que pongo H3, puedo empezar aquí a poner, mira, todo esto incluye tal, mira todo lo que incluye. Pa, entonces aquí empiezo con los beneficios y las promesas secundarias, vale que son como de refuerzo. Mira, este es el curso eh, que te va a ayudar en la captación de clientes porque vas a tener esto. Y luego está el tema de la imagen de promo, por ejemplo. Que tiene que ser como muy atractiva, mientras más real, pero si es un libro, coges una portada de un libro y pones eh, el dibujo que tienes. O puedes poner un vídeo para que la gente le haga. Lo que pasa es que también, os digo una cosa, con los vídeos se suele poner el logo, el titular y el subtítulo y luego el vídeo como más grande. ¿Vale? Es como que le dan prioridades y entonces te cargas toda esta parte de viñetas directamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que tú pondrías en texto, tú lo estás diciendo directamente en el vídeo. Perdonad. Eh, luego aquí entonces tenemos que poner el primer botón de venta porque no podemos desaprovechar si la gente wow, yo lo quiero que se vaya a comprar. Bajamos a esto, bajamos al, al segundo módulo que yo le llamo textos para conversar, que es donde aquí puedo ir escribiendo cosas con titulares que me ayuden a resaltar cosas. Aquí puedes agregar elementos visuales también. Luego también a mí me gusta para las que no sean muy, muy largas el tema de resumen en promesa. Es decir, mira, esto es lo que yo tengo para ofrecerte a ti. Okay, Mira mi promesa, ta, ta, ta, ta, ta, mi botón de venta que está aquí directamente. ¿Por qué? Porque ya te he resumido todo lo que te vas a llevar. Voy a aprovecharte una vez más para que compres. Luego viene un tema que es ya como la prueba. Oye, mira, si yo te estoy diciendo que te voy a ayudar a conseguir clientes, yo le puedo enseñar a la gente los clientes que yo he conseguido para que sepan con, con la experiencia que yo tengo. Si yo le digo a la gente el tema de que hay preguntas frecuentes, va y lo pongo. Si yo necesito que la gente vea testimonio, ahí pondré el tema de los testimonios. Y por último, hay una parte que tú puedes llamar lo que le llamamos el, eh, la super llamada a la acción, que es la última. Que si esto fuera una pirámide, ese sería la puntita de la pirámide. Y aquí, otra vez, te hago como un resumen diferente en eso. Mira, no desaproveches, es una última oportunidad que tienes. Te destaco el botón de llamada a la acción para que tú ya digas, no, mira, es verdad. Yo no me puedo quedar sin este producto. Para que se genere esa sensación de como, lo necesito, o sea, como si el cliente de verdad necesitara el producto porque sin eso como que no, ya se siente que si no lo tiene no va, no va a conseguir lo otro. El tema del lajón como la Imperial lo que lo hablan antes. Yo, por ejemplo, hace unos meses decidí dar un cambio en mi blog. Yo en mi blog era como un formato magazine, como de sitio de noticias, llegaba y tenía toda la noticia. Yo lo que decidí fue cambiar las cosas y poner... Eh, el tema de mis posts destacados, desde arriba que te suscribas, los eventos, que si te gusta el marketing, el resumido, algunas cosas específicas, los recursos que tengo directamente para que puedan verlo, el tema de mi librería con dos banners, ves que lo voy destacando, uno es el tema de Triunfo Grand y otro es el tema de la librería, y todavía la página sigue. Yo he hecho como más o menos un libre ¿Vale? Esto no es ni una homepage al uso ni es tampoco una landing page Porque en una landing page es, normalmente, os lo he dicho antes, hay un solo objetivo Que la gente haga, aquí no, aquí como veis yo voy sacando a la gente a diferentes sitios cada vez que hace clic en algo, se abre una pestaña nueva, por si quiere volver. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me he dado cuenta que mucha gente me escribe correos y me dice, Vilma, estoy iniciando en esto, ¿qué hago? Y entonces me he dado cuenta que igual tengo que agregar algo. Ok, ¿es nuevo en marketing digital? Mira, esas son las recomendaciones de noticias que te deberías de leer como para aterrizar. Entonces está muy bien, ¿vale? Porque le vas dando a la gente como... La organización, porque hay, o sea, yo en mi blog tengo 600 artículos escritos y a veces yo escribo de cosas que ya tenía escritas y digo, madre, si sí, no, no, sí, ya, ya hablé de hace un año, ¿no? Pero bueno, siempre tienes cosas mejores que decir, pero a organizarlo te puede ayudar a ti también, incluso así nació mi blog, como un sitio donde yo anotaba todas mis cosas para poderlas consultar. Pero yo las tenía, yo tenía un Excel, como con todas las cosas bien, de plantillas y tal, bien apuntadas. Entonces, pues tener un poco, muchas veces la mejor estrategia es tener las cosas resumidas. Y también va muy a la par en las landing pages en algunos casos. Tú resumes información en vez de tenerla como en el correo te vende una cosa, en el anuncio te vendo otra y en la página de venta tradicional otra. Eso es la, la yo, yo siempre digo que para trabajar en landing page tenemos que imaginarnos que tenemos una pirámide invertida. Entonces, en esta pirámide invertida lo que tenemos la primera parte es la seducción. Esta seducción es como todo el primer tramo. Tenemos los titulares y subtítulos que detallan bien de qué va la movida. Tenemos la imagen y el vídeo y podríamos agregar aquí un contador para meter un poco más de presión. Y en la segunda parte, nosotros tenemos lo que tenemos que... es, Yo le llamo el mantener el interés y despejar dudas que tenga la gente sobre, sobre el producto específico que quiera acceder. Entonces, ahí tú describes muy bien tu producto, le pones todos tienes que utilizar más vídeos, más fotos lo haces, elementos visuales en general, pones muchos bullets si hace falta para beneficios, muestras el tema de prueba social, que son el tema de testimonios y logotipos. Y luego también al final ya llega el tema de destacar bien esa última llamada a la acción. ¿okay? Entonces aquí es donde pones un... Eh, Enlaces directamente a la compra, pero fíjate cómo en la puntita que pongo algo que puede resultarte interesante, que sería el tema de contacto. Estos chats que hablamos, que siempre están al final, pero a mano derecha, donde la gente rápidamente puede, puede hablar contigo y despejar todas sus dudas que tenga. Entonces, eh, yo te recomiendo que lo pruebes. Porque la verdad es que me dirás, bien ¿qué que tengo que estar ahí. Normalmente las campañas de lanzamiento tienen como unos días pico. Entonces, si tú estás lanzado tu campaña de lanzamiento y tienes como todas tu, tu, tus apuestas puestas a esto, yo sí, te diría que sí, que de verdad. O sea, todas esas aplicaciones tienen, un, tienen aplicaciones móviles y puedes responderle a la gente. Solo por el hecho de responderle a una gente puedes convertir a un dudoso en un comprador. Entonces, tú piensas, si tu producto vale 100 dólares, Estar ahí sí, te va a quitar mucho tiempo, pero esos son los lanzamientos. O sea, yo cuando lanzo un producto me la paso respondiendo y le pregunto a la gente que sí, que sí si factura, que si no, que haciendo tal, o sea, mejorando sobre la marcha. Y lo mejor es lo que hablamos antes, que el feedback que te dan, que de verdad es muy, muy, muy bueno. Luego entonces está el tema de la promoción. Está muy bien hacer mega super landing pages, como os he enseñado antes. Es pues una pasada, pero claro, ¿cómo nosotros hacemos que la gente llegue a estas landing pages? Entonces, aquí es donde, como tenemos que partirnos un poco el coco, darle muchas vueltas para, para conseguir este impacto. Entonces, eh, lo primero es el tema de, yo he hecho este pequeño ejercicio. Imagínate que yo lo que tengo es que muevo entre email marketing, publicidad, y no publicidad, sino tráfico orgánico también, prescriptores, cojo a gente que va a llegar a mi landing, porque yo le he motivado, o sea, yo a través de esos canales, yo le he despertado su interés. Mira, tengo esto, ¿te gusta? Vete aquí. Entonces, cuando llegan a la landing page, yo consigo muchas cosas. Puedo captar suscriptores, puedo convertir a fans normales en, en embajadores, si le gusta lo que digo. También tengo todo el tema de atención al cliente que mejora, mejoro mi branding y posicionamiento, y sobre todo, genero ROI, es decir, consigo resultados. Entonces, esto es también algo muy importante en la promoción. Es importante que mantengas los mismos elementos y el mismo mensaje. Entonces, aquí lo que puedes utilizar es... Yo tengo esta imagen en mi anuncio que la utilizo. Eso es lo de TikTok social con los colores verdes que estábamos trabajando. Cuando tú te vas a la landing page directamente, entonces puedes ver que es la misma imagen que estoy trabajando. Entonces, te sientes familiarizado. Además, si el mensaje fuera el mismo, tam, eh, también específicamente los títulos, la gente está comprobado que se siente mucho más identificado. Porque muchas veces utilizamos un anuncio que no tiene nada que ver con nuestra movida y cuando la gente llega se encuentra con cosas como... Eh, ¿Qué era? ¿Esto de qué va? No? Entonces, esto es un ejemplo cuando, para lanzar... Que son todas cosas que te van a llevar al final al adelante. Entonces un post anunciando el ebook y el curso para la landing de venta agrego un banner a post a la landing de venta agrego banners en redes sociales para la landing de venta destaco cosas fijas en mi home que van a la landing de venta agrego el tema de, del ebook y el curso en listados específicos o hablo con gente para que pueda recomendarlo y luego también sigo escribiendo posts y todo esto lleva siempre a la landing al final yo creo que estoy creando una estrategia de contenido súper potente que a mí lo que me va a ayudar a determinar es, eh, perdón, más que ayudar a determinar, lo que me va a ayudar es a llevar un tráfico súper potente. Aquí también, o sea, um, por ejemplo, dentro de toda esta campaña de promoción ya os traigo un ejemplo de que además del tema de la landing, pues tú activas cosas, por ejemplo, para mi lanzamiento de Triunfagrand, ya activé la cuenta de Instagram, eh, la del índice, anuncié en mi cuenta personal que lo iba a lanzar, en Facebook hice como la cabecera, ya sabéis que sirve como un escaparate, eh, también compartí mi imagen de lanzamiento, monté la campaña de publicidad para que me ayudara a moverlo, eh, en, mi, en Twitter también estuve compartiendo el post, eh, anuncié la landing del libro y tal, o sea, para que la gente como que tuviera el enlace, que en este caso era triunfagram.com, también luego o sea, voy compartiendo hitos, oye, mira, ya hay tantas personas que lo tienen y eso llama a que otros más lo quieran. Incluso me pasó algo súper, súper curioso el otro día porque hice un retweet de un feedback muy bueno que tuve de alguien que escribió sobre Triunfa Grand y automáticamente como a los 10 minutos tenía dos compras de Triunfa Gran. porque la chica había puesto como la web. Entonces yo le hice retweet y la gente como que creyó en eso pero yo tampoco lo hice en ese momento como para vender. Era como, oye, para agradecer. O sea, le hice retweet y le respondí. Entonces ahí está la importancia para que tú veas la efectividad que tiene cuando otra persona es la que le recomienda a otro y no cuando es el vendedor nada más que está ahí oye, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Eh, en cuanto a estrategias así ya como específicas para el tema de, de landing page, os traigo algunas que os pueden parecer bastante interesantes yo creo que deberíais aplicarlas. Una de ellas es el tema de formularios de captación y esta es la parte más importante porque está muy bien hacer la landing, pero toda la landing tiene que llevar al tema de captación o al tema de venta. Yo, por ejemplo, con el tema de venta, es muy sencillo, yo vendo con Sales y con Gumroad y directamente, o sea, yo me quité lo de Paypal, porque lo de Paypal al final, como que para encontrar el tema de las compras era bastante complicado. Entonces yo en Sales y Gumroad, ellos son como también mi CRM, entonces me ayuda como a tener todo el tracking de cliente, hace como todas las cosas súper super bien y súper organizadas, ¿no? Eh, en cuanto a, a la landing, yo os traigo una pequeña estrategia que yo desde que la vi me he vuelto loca, la verdad. Me ha parecido una de las estrategias más potentes que he visto. Había una landing page de promocionar un producto, ¿vale? O sea, se estaba vendiendo algo y ponía toda la información. Entonces, cuando tú le dabas a comprar, en vez de irte directamente a la página de venta, o sea, el formulario de contacto que veis a mano derecha, lo que hacía era que te sacaba un pop-up y te decía, oye, déjame tus datos y tal, para como una pre -compra. Pero ahí no había ni tarjetas ni nada. Y yo decía, joder, yo, yo diciendo dentro de mí, dije, no, pero eso está loco, porque este lo que está haciendo es perdiendo gente. O sea, es decir, me le está agregando un clic a la gente más, que igual la gente, pues, pasa. Pero no, resulta que nada, después de que tú haces eso, automáticamente te vas al formulario de pago y te pide todos sus datos y tú pudieras pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que a toda la gente que no paga, le llega un correo. Evidentemente yo no pagué, esto fue una campaña que yo estaba haciendo de prueba, le llevo, me llegó un correo de, oye tal, hemos visto que te has interesado y no lo has comprado, queremos saber qué ha pasado, te podemos ayudar, tienes duda. Y yo me quedé loca, o sea, fue muy guay. Pero luego que en esta misma campaña, esta misma persona, la verdad es que estaba intentando buscar el ejemplo, pero no di con ello, porque como no borro ningún correo, me fue bastante complicado. Como a la, al otro día, me mandó otro correo que era con RE, dos puntos, o sea, como si fuera Reply, al mismo título al mismo correo que me había mandado antes, y me ponía, hola Vilma, claro, yo le había dado mi nombre y mi correo, hola Vilma, ¿qué tal? Mira, todavía hemos visto que no has realizado la compra y tal, eh, me gustaría tenerte dentro de tal, y me ponía, enviado desde un iPhone, y yo me quedé loca, o sea, sé que era todo automático, pero parecía tan personal yo decía, wow, es como, te lo has currado, de verdad me está llegando, ¿no? Entonces, es una estrategia que podéis tener en cuenta. Aunque lo normal siempre es que en la landing de venta se vaya a la página de, de, de pago. Yo no, no tengo ese tipo de páginas porque creo más en el tema de botón un pop-up que pagues y, y ya directamente puedas hacer el contenido, pero escucha, todo es cuestión probar. Yo estaré probando ahora fin de, de año para ver un poco qué tal. Así que bueno, luego en mi blog compartiré resultados. Hay un tema cuando configuramos el tema de los formularios de, de captación que tenemos que tener en cuenta y es el siguiente. Eh, los usuarios van a visitar una landing y se van a ir ahí y pueden dejar su nombre, apellido, de, ahí vas a tener un titular y tu botón de llamada de acción y luego llevas a la gente a la página de gracias. ¿Qué es lo que pasa? Que tú dirás, Vilma, ok, yo puedo llevar a la gente a la landing. Pero, ¿cómo hago después para que se vayan a la página de gracias? ¿O cómo hago que en vez de la página de gracias se vayan a la descarga? Es decir, esto, si tú no, nunca has hecho una landing page, te puede quedar como un poco loco, ¿no? Entonces, os traigo un ejemplo aquí de cómo, por ejemplo, tú sacas el formulario de contacto de Merle, y fíjate qué fácil es. Es decir, te pone el tema del nombre, eh, el tipo del campo y el grupo, pero, oye, el URL de éxito. Es decir, cuando la gente ya se deja sus datos personales, que es lo que tú querías de, de objetivo en este caso, ¿A dónde se va a ir? Entonces aquí está el redirect. Si tú estás ofreciendo un ebook, tú lo que puedes hacer que es muy sencillo es que la gente directamente se vaya al enlace de Dropbox. O si tú lo que le ha dicho la gente, suscríbete a mi newsletter, tú le mandas a la gente directamente a un mensaje de gracia, que es otra página que te has creado tú. Ay, muchas gracias por suscribirte a partir de ahora tal, no sé qué cosa. Bien, se quedó ahí. Y luego está el tema de la URL de confirmación. Es una que diferente. La, la URL de éxito es... Si no hay confirmación normalmente, ¿qué es lo que pasa después? Pero la hora de confirmación es, ¿qué va a pasar cuando la gente le da ya? Entonces aquí normalmente todas las herramientas de email marketing tienen un mensaje automático, como tu suscripción ha sido confirmada, pero tú puedes cambiarlo. Tú puedes decir, mira, yo te puedo llevar, oye, muchas gracias, ya es oficial, tienes esto. En este caso imagínate que yo mando a la gente el acceso del curso directamente para que lo tenga Entonces, fíjate que... Qué interesante todo esto podría ser para ayudarte a ti a configurar esto. Entonces ya no es ni, ninguna locura que tú puedas montarte tu propio limané y configurarlo fácilmente. Entonces hablando de limané justamente viene la estrategia del Magne y muchos de vosotros diréis pero Vilma qué es un limané, ¿no? Un liman al final es cualquier contenido que nosotros vamos a generar gratuito, de mucha calidad, porque en realidad, os digo la verdad, hay muchísimos contenidos gratis muy buenos en Internet, que tú vas a ofrecer a la gente a cambio de datos personales. Normalmente suele ser de un visitante. Llega a la web, te digo, mira, ¿tú quieres esto? Pues mira, yo te lo doy, pero déjame tu correo. Entonces, eh, la gente dice, pero ¿cuántos limanes tengo que tener? Pues puedes tener muchísimos. Yo tengo más de 100 limanes en mi blog al fin y al cabo, pero por ejemplo, eh, una de las clientes de mentoring que tengo, pues mmm, su proyecto pues que tiene, tiene un curso gratuito, tiene un libro gratuito, tiene una plantilla gratuita, ¿vale? Entonces al final ella tiene tres link magnet ¿por qué? Porque ella tiene un objetivo de conseguir una lista muy buena en poco tiempo, con lo cual ella mientras más lead de calidad tiene, mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que trabaja rápido. Yo, por ejemplo, digo, más, voy a crear tres listmanes y me pongo y creo tres listmanes. Pero crear cada limana me puede tardar. Pff. Bueno, mira, hay recursos que yo he hecho que he tardado un mes en hacerlo porque le voy dedicando un poco y otro poco. Otros que la verdad empiezo un viernes y digo, el domingo tiene que estar listo. Y lo termino, que suelen ser los e-books de 30, 40 páginas, ¿no? Entonces, todo un poco depende. Pero, please, no me hagas un e-book de cinco páginas y le llames e-book. Llámale guía. Si es tan corto, es una guía. Al final, que a mí me parece bien que tú lo ofrezcas descargable, pero no engaña a la gente que con un IVU, porque un IVU no es cualquier cosa. Entonces, los beneficios que tiene el tema del imán es que te ayuda a captar clientes potenciales de tu marca, porque si yo voy a vender un curso para consultores de marketing y le regalo una plantilla para consultores, estoy captando a gente que necesita la plantilla de consultores, con lo cual serán consultores, ¿no? O, pues, o gente que me interesaba en ser consultor, entonces al final es totalmente mi público. Lo que yo no puedo hacer es decirle a la gente que se descargue una guía de LinkedIn y después venderle un curso de Facebook, porque como, oye me, me dijo que quería LinkedIn no que quería Facebook, o peor aún, lo que no puedo hacer es tener como limanes tan genéricos que no me ayude a segmentar nada, que ahí es donde está uno de los grandes errores. entonces eh, luego también es muy barato y fácil de implementar porque normalmente como que depende de tu know-how. Es como, tú subcontratas, pues, o sea, si quieres invertir bien, yo contrataría en un tema de diseño, igual de programarlo todo para que quede muy bonito. Pero en realidad, aquí es como no es como que tienes que pagar para que alguien haga, haga eso porque tú estás vendiendo el tema de tu talento. Luego también, eh, la verdad es que es ideal para que te encuentren a ti en internet. Es decir, imagínate que tú trabajas con un nicho específico y entonces, claro, la gente lo va a buscar en Google. Yo qué sé, imagínate que yo trabajo con marketing digital para pequeñas farmacias. El tema de, de, de la salud en Internet está muy explotado a nivel de gente como que se cree que son todos médicos, no, no te consejo. Pero igual el tema de farmacias pequeñitas, así como más locales, como más íntimas, pues tampoco igual está tan destacado. Entonces imagínate que yo hago una cosa específicamente para ellos. Y como no hay mucha gente que lo está haciendo, yo genero mi contenido y tengo muy buena probabilidad de posicionarme si es muy bueno, ¿vale? Entonces, al final vemos que hay much, muy, muchas ventajas. Yo la verdad es que hoy en día si tenéis cualquier producto digital que estáis vendiendo, que estáis vendiendo en general en internet, o simplemente estáis con vuestra marca personal y queréis potenciarla, mínimo tenéis que tener dos o tres leads manual de, de vuestras temáticas principales. Ah, Mira, yo una vez hice un, un lead y me surgió la posibilidad, la gente me preguntara, oye, me, me encantó el lead manager, pero yo necesito contratar a alguien que haga ese servicio. Y es en ese momento que tú dices, mire, yo nunca he ofrecido eso, pero me lo voy a plantear, porque igual puede ser algo muy interesante. Imagínate, tú haces ese contenido gratis, y te convierte en una venta, imagínate, contenido de cero, que se te convierte en una venta de miles de dólares, pues yo le veo, vamos, el retorno clarísimo, ¿no? En mi caso, yo cuando empecé a ofrecer contenidos en mi blog, descargables, yo me acuerdo, o sea, qué sé yo, 2011, yo no sabía ni siquiera lo que era el content marketing ni marketing. En esa época yo no tenía dominado esos términos. Eh, y yo empecé a hacer eso. yo me acuerdo cuando yo empecé a leer, yo decía, pero eso es lo que yo hago. Lo que pasa es que yo lo hacía de una forma como más... Eh, no sé la palabra cómo decirlo como Demasiado sencilla y sin, sin mucha profesionalidad Ahora ya he ido profesionalizando con el tiempo Y, y efectivamente Mientras más lo profesionalizo me, más, más aumenta mi tasa de conversión eh, El funnel de conversión de un link Funciona de la siguiente manera La gente me llega a mi, a mi web Que me visita Llega a una landing por ejemplo a captación Y se suscribe vale porque Porque quieren acceder al Entonces yo le mando una landing de descarga para que puedan acceder al contenido. Igual en vez de mandarle directamente a Dropbox. Y por último yo lo que hago es que le puedo mandar una landing de venta, que es donde yo le hago el upsell. Si yo le ofrecio algo gratuito, y le digo, mira, tú vas a tener esto, pero aquí hay una oferta que en 15 minutos desaparece. Tú sabrás. Entonces, eso es como el típico de presión que tú le pones a la gente porque le da tiempo a la gente abrir el producto, ver si le ha gustado y que tú le estás ofreciendo una oferta que se acaba ahí mismo y que solo funciona en ese momento. Entonces yo la verdad es que ese tipo de cosas te las recomiendo que las pruebes, porque te pueden funcionar muy, muy bien. Y es lo que yo siempre digo, este es el piloto automático de hacer que ganes dinero cuando duermes, cuando lo tienes todo muy bien montado y automatizado. Entonces esto es un ejemplo de cómo, por ejemplo, aquí yo en este curso de Inbound, yo te tengo esta y por ejemplo, entonces aquí cuando le haga apúntate, a la gente le sale un pop-up para que se suscriba. Yo lo que hago luego es que, me tienen que confirmar la suscripción, porque yo antes sí que la gente, ah, ¿tú quieres eso? Sí, déjame tu correo, y no se confirmaba. Entonces, lo que me di cuenta es que luego tenía correo basura, porque la tasa de apertura eh, era bastante mínima, y yo decía, no, es que esto no puede ser. Y entonces dije, mira, ya ahora, si tú de verdad quieres usar el contenido, vas a tener que confirmar, y confirmar significa que si no confirma, no accedes. Entonces yo empiezo la confirmación, que como es muy importante, le digo hola con un saludo personalizado, hola, fulanito de tal, Mira, ese es el tema del, del, del correo de confirmación, tienes que hacer clic aquí para que lo confirmen. Le puedo dar un regalo sorpresa o, o cumplir la promesa simplemente. A mí me gusta como siempre eh, pasarme de las expectativas que tenga la gente, ¿no? Y también puedo aparecer este correo para decirle, mira, yo también estoy en estas redes sociales, por si me quieres seguir, mira, en Instagram conoces mi lado más personal. Entonces también le puedo decir a la gente que compartan ellos mismos tu contenido y conviertes a lectores en embajadores pero sobre todo yo lo acabo aquí es un tracking de analítica para ver qué es lo que mejor me funciona y qué es lo que peor me funciona eso es muy importante de cara a vosotros entonces luego ya es cuando aquí a la gente ya le llega el, la promesa que yo le he hecho si era un curso ah pues mira aquí ya tienes eh, la lección del curso para que tú la puedas ver entonces eso es como el todo el punto del limón del tengo mi landing de captación Luego tengo el correo de confirmación si lo queréis tener y luego ya la gente tiene que acceder al contenido. Ten en cuenta que no podemos marear a la gente. Yo, por ejemplo, si la gente se apunta a un curso, yo no le pongo la primera lección para que le llegue al otro día. Se la pongo para que le llegue inmediatamente. Y si le voy a poner que le llegue al otro día, le especifico, ay, muchas gracias por apuntarte. Mañana te llega la primera lección. Entonces le preparo. Pero no deje como a la gente en el aire porque si no la gente se olvida de lo que se apuntó. Y eso es lo peor que te pueda pasar. Luego también está la estrategia de copywriting, que es muy importante. Cualquier landing depende de copywriting. Por eso, inclusive, yo te recomiendo incluso contratar. Si tú estás empezando con el tema, búsquete en internet y contrata una copy para que te haga los textos. O sea, es muy importante. Tú lo que puedes hacer, que puede ayudar mucho a la copy, es crear como tú esos textos, como en bruto. Como, como tú crees, pero esa persona ya es experta en ponértelos bonitos y en ayudarte a encontrar la palabra de verdad correcta que te van a ayudar a en vez de vender 10, a vender 40 por, por la entonces, eso es un ejemplo con el tema de copy. Yo aquí tengo una landing que es bastante sencilla, pero es bastante efectiva, ¿no? Mira, cómo crear estrategia, destaco mi palabra, de marketing online, y cómo crear una propuesta rompedora, propuesta rompedora, aquí la agrego como lo elevo más, para conseguir, fíjate, nuevos clientes y ganar más dinero. Clientes, dinero. ¿Se entiende que si tienes más clientes, tienes más dinero? No, pero te lo destaco igual. Vale, lo dejo ahí puesto. Entonces tengo toda la parte con palabras clave para que la gente diga, no, espérate, esto quiero, quiero leerlo. Por lo menos a partir del titular la gente siempre quiere seguir leyendo. Incluso yo lo tengo por tracking medido y es que es verdad, siempre baja, o sea, no falla. Luego también el, los beneficios. Mira, eh, es un super manual que incluye herramientas que yo utilizo en mi día a día. O sea, se trata de un super recurso porque en internet está lleno de historia, pero yo te ofrezco un e que la recopila todas. Entonces, es como, aquí le estoy poniendo storytelling, que es al final lo que la gente quiere. O sea, tú cambias las características convencionales y destacaslas como beneficios y promesas que le puedan hacer a la gente. Otro tema es que hay palabras y frases que de verdad generan seguridad. Y cuando se trata de vender con el tema de landing pages, pues yo te recomiendo que seas como bastante eh, estricto y bastante... Eh, Estás bastante seguro de las palabras que usas. En este caso, mira, satisfacción garantizada. Devolución a los primeros X días. Entonces la gente se siente como con más seguridad. En verdad, a todo el mundo se le pasa y nunca pide devolución. Acceso para toda la vida, sin obligación de permanencia, por ejemplo. ¿no? Que es privado, que es protegido, que el pago es seguro. Hay mucha gente que todavía tiene dudas con el tema de pagos online que va a encontrar resultados, que es de mucho valor, y luego el acceso instantáneo. Lo vimos antes en la, en la, en la página de Billy que lo ponía. Entonces, igual hay gente que sí, que la gente sabe que, oye, que lo compré y va a poder verlo ahora mismo. A mí me ha pasado que el cliente que me compra y me dice, Vilma, yo voy a acceder inmediatamente porque tengo que tener una propuesta mañana. Pues sí, tú vas a acceder inmediatamente. Luego el todo incluido, que para que sepan, oye, pues incluye esto y esto, sí, lo incluye todo. El tema de calidad, siempre es bueno reforzar esa palabra. Y el tema de resultados e ingresos, pues nunca está de más también. Pues son, son palabras que la gente se siente bastante identificada. Ahora bien, hay que crear mejores copy para los botones de llamada a la acción. Entonces, ¿a esto que nos referimos? Por ejemplo, en vez de poner compra ahora mismo, que es efectivo y podría funcionar, tú puedes poner, necesitas más cliente, apúntate ese training por solo 50. Primero que ya te pongo el precio de lo que va, no te vas a tomar con ninguna sorpresa cuando te vayas al formulario de contacto. Y segundo, que te haga una pregunta Que es como problema-solución Tú tienes un problema que tienes poco cliente Yo tengo la solución que es un training Que además lo tengo a un precio igual. Bueno. ¿Vale? Entonces eso es mucho más efectivo Luego, en vez de como más información que hagan clic Es descubre todo lo que te ofrecemos Con este training de marketing digital Es como, mira, te especifico más Y dirás, mira, un botón largo Es mejor que pongas esas cosas más Que no por rellenar Sino por informar y por aclarar Luego el tema de suscríbete, ¿vale? Está muy bien, puede funcionar, pero oye, accede ahora mismo al curso más completo y un pago. Fíjate la diferencia en todos los casos. Es verdad que es corto y conciso, pero si tenemos espacio, es una landing page que lo que necesitamos conversiones, no versiones, no te limites, o sea, haciéndote lo más que puedo. Luego está el tema de mi fórmula mágica para los titulares en la landing, ¿vale? Al final es lo más importante. Entonces yo normalmente tengo... Eh, siempre como que una parte más grande y otra parte más pequeña de, de detalle. Entonces, dependiendo de la acción, pongo una cosa a la otra. Para mí, el formato es importante. Es decir, si es un ebook te pongo que es un ebook Si es un curso, que es un curso. Si es un entrenamiento, que es un entrenamiento. O sea, ya yo te digo lo que es desde arriba. No quiero que tengas que estar preguntando al final qué es lo que es. Luego, el beneficio principal. Te lo destaco muy claramente. Luego, la solución que ofrezco. Porque la verdad es que la mejor forma de vender es siendo la solución a los problemas de la gente. Entonces aquí te digo más o menos, o sea, qué, qué solución a tu problema te podría dar mi, mi producto digital. Y luego siempre intento incluir, hay un, siempre tu producto tiene una palabra clave, pero también tiene una segunda importante. ¿Por qué pongo las dos palabras clave? Porque hay gente que igual con una se siente familiarizada y con la otra no. Entonces si pongo dos, pues cubro más que, que nada. Fíjate, estos ejemplos de aquí de dos landing que han sido muy exitosas, que se han venido bastante bien. Una, curso de SEO avanzado, ¿Vale? Entonces pongo, el curso que te permitirá posicionar tu página en el top de Google, 10 profesores que te esperan con clases prácticas y super recursos, bla, bla, bla. ¿Vale? En la otra lo hago al revés. Pongo, crea un blog de éxito que genere ingresos y aplica estrategias de email marketing para duplicar tu lista y vender más. Fíjate las cosas que pongo aquí. Este fue el titular que más me costó escribir de todo, porque estábamos juntando, Víctor, Martín y yo, dos cursos en uno. Entonces era bastante complicado. Entonces era... Primero, ahí arriba no podía decir que eran los dos cursos, con lo cual tuve que ponerlo abajo. Dos cursos, ¿ok? Pero ya lo he destacado. ¿Qué te harán ganar dinero cuando duermes? Estaba reforzando que es un tema para que ganes dinero, ¿vale? Entonces, arriba yo dije, crea un blog de éxito. Te estoy hablando que de blogging. Luego, que genere ingresos, ¿vale? O sea, te estoy hablando que te va a dar dinero. Luego, y el tema de estrategias de email marketing, ¿para qué? Duplica tu lista, significa que tú tienes una lista a lo mejor de tres. Yo te ayudo a duplicar para que consigas siempre más. Y vender más, o sea, estoy hablando de que en estrategias de venta en general te cubro. Al final, menos mal que lo testeamos y probó, eh, funcionó bastante bien. Lo al final, ganar dinero cuando duerme es algo que a mí me gusta mucho decir y es real porque a mí me pasa. Yo me acuesto todas las noches. Y me levanto por la mañana ilusionada para ver qué he vendido. Y si no he vendido, me levanto por la mañana como, ok, déjame crear un contenido para ver si se levantan como a la venta. Normalmente no, es normal que no se venda, pero hay veces que hay gente que está en la madrugada comprando y con el cambio de horario que yo tenía antes, pues era como más probable, ¿no? Entonces, eh, hay una estrategia también que es muy funcional con el tema de landing pages y publicidad, sobre todo. Al final, eh, si tu marca es muy poco conocida, yo lo primero que te digo es que destines un budget para Facebook Ads, Twitter Ads y Google AdWords. ¿Por qué? Porque si no te conocen, tú tienes que darte a conocer. Entonces, tú tienes que invertir. Vuelvo y te digo, crear la mejor landing del mundo no tiene ningún sentido si al final nadie la va a visitar. Con lo cual, eh, invierte. Entonces, el tema de, re de remarketing, para los que no saben, funciona que un usuario visita, por ejemplo, en este caso, una landing page, luego se va a otro sitio, en otro canales, ve una publicidad que es tú, que es de, tú la has hecho, que para que la vea para recordarle que pasó por esa landing. Entonces, la gente como que va, vuelve a la landing page y dice, espérate, vamos a verlo ahora, porque igual ahora me interesa mucho más. Con el tema de, de remarketing, este es un ejemplo. Yo voy a un e-commerce y veo este vestido. Bien, me encanta el vestido, tal, no sé qué cosa. ¿Qué pasa? Que Facebook luego, me, o sea, la marca me lo muestra. Oye, está el vestido y me pone en oferta. O sea, en verdad no tiene oferta, es el mismo precio a lo que yo lo vi el otro día. Pero psicológicamente a mí me va a afectar a que yo lo quiera ver. Entonces, eso es Y yo vuelvo a la página y ya le doy a añadir a la cesta para llevármelo, porque digo, wow, está en oferta. Aunque hubiera sido el mismo precio, porque es que la gente es así. O sea, nosotros no nos solemos acordar, no sé qué es una oferta como de 200 a 100. Tú, como que la nota agresiva y te acuerdas que, ah, ¿verdad?, fue por eso que yo no lo compré directamente. Luego, con el tema de, de la parte de analítica, que para mí es fundamental, es decir, no podemos estar haciendo esfuerzos en, en, en una landing page si no vamos a medirlo todo. Entonces, hay tres métricas que son muy, muy importantes cuando hacemos una landing page: el tiempo en página. Si tú tienes una página que tiene X tipo de palabras, ¿vale? Imagínate, 2,000 palabras. Tú sabes más o menos que una persona normal, para ¿vale? esas 2,000 palabras, tardaría un minuto. Pues tú quieres que la gente te mínimo un minuto en tu página. Si la gente no mata 20 segundos, tú fallaste ya en el titular y en la primera parte, ¿vale? También fallaste a lo mejor con tu anuncio, porque creaste unas expectativas altísimas de algo que luego no se va a cumplir para nada, ¿vale? Entonces esto es muy delicado, tienes que tenerlo en cuenta para que no te equivoques. Luego, con el tema de las páginas vistas, es ¿cuánta gente de verdad ha entrado? Es decir, ah, entraron mil personas, perfecto. Y luego está ratio de conversión, que es el porcentaje de gente que de verdad te convirtió. Es decir, de esas mil personas, solo convirtieron 100, ¿vale? Con lo cual, el ratio de conversión es un 1%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de ratio de conversión, hay diferentes fórmulas. Hay una fórmula que es de captación y otra fórmula que es de venta. Entonces, aquí te las traigo para que tú las puedas aplicar. Hay una que es el tema del número de suscriptores conseguido, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo en esta landing he conseguido 100, pero he tenido 1.000 visitas. Entonces, tú coges 100 entre 1.000 y lo multiplicas por 100, ¿vale? Ese es, ahí te va a dar el conversion rate de captación. Ahora bien, si tú lo que quieres es para venta, tú lo que vas a hacer es el número de venta, no cuánto dinero has generado en este caso, no es que he ganado 1.000 euros, no, no, Es mi número de venta realizado fueron 20, el total de visitas fueron 10.000, entonces lo multiplico por 100 y mido mi conversion rate para venta. Luego, entonces, cuando hago el análisis ya final de los resultados de la landing page, aquí es cuando ya me pongo y veo más cosas. Lo primero, tengo aquí toda mi página y digo, he recibido 1500 visitas. Perfecto. Y la gente ha estado una media de 1 minuto 50. Eso es altísimo, ¿eh? pero bueno, yo lo pongo para que lo veamos de gente. Mira qué más analizo, es de dónde el tráfico que he recibido exactamente, ¿vale? Ok, he recibido un 35% de tráfico pagado de Facebook y un 5% orgánico de publicaciones que yo he publicado de forma natural. En, en Twitter, 7 pagado y 3 normal. En YouTube, 10 pagado y 5 de orgánico. Y luego, en, a través de email, que al final es un canal muy, muy potente, un 35%, por ejemplo. Eso es un escenario muy real, ¿vale? O sea, es muy parecido a casos reales que he tenido. Luego, ¿qué es lo que pasa? Aquí en el lado de conversiones, mírate dónde está la cosa. 10 venta por ejemplo, 1,000 euros que has facturado, vale, costaba 100 cada producto. Entonces tú con, aquí en el tema del conversion rate, como había 15, 1,500 visitas, tu conversion rate es menos de un 1, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en internet? Que el escenario ideal sería que fuera entre un 2, un 3%, ¿vale? El tema de la conversión. Pero suele pasar que hay tasas bajas. El tema es también que aquí me faltan más métricas si tú quieres llegar a un nivel más avanzado. Aquí tendríamos que hablar, luego de que tú hagas es que, ok, tu conversion rate es, es menos de un 1%, es un 0.6, es cuánto dinero tú has metido. Ah, es que tú has metido 800 euros en publicidad. Espérate, porque entonces aquí venimos a nuevas fórmulas, ¿vale? Donde a ti el, el coste de, de, de captación de cada venta te está saliendo bastante caro, porque tú no has ganado 200 euros. Tú ni siquiera has multiplicado, has duplicado tus ingresos, ¿vale? Entonces, ser muy crítico con esta parte y de verdad analizarlo todo porque aquí es cuando viene la parte más interesante que es el tema de pruebas A-B donde yo te digo mira, esto por un lado y esto por otro y voy probando hasta que ya llega un momento en el que yo consigo los mejores resultados eh, ya llegando al final eh, a mí me gustaría contaros cómo funciona el funnel de All You Need is Content al final mucha gente me pregunta Pilma, cuánto ¿cuántas notas has invertido en Facebook? yo le digo, bueno a lo la largo de mi tiempo trabajando en marketing, pues la verdad que he invertido cientos de miles de, de, de euros y dólares por, por presupuestos de clientes, que he hecho yo toda la estrategia. Pero en mí personalmente, en bilmanones.com, yo no invierto casi nada. Mi estrategia que yo invierto es en herramientas muy potentes. Una me cuesta 500 dólares, perfecto, la compro. Cosas pues para crear contenido, en personal que me ayude, por ejemplo, en el tema de, oye, necesito hacer esto, pues tú me lo vas a maquetar porque yo no tengo tiempo, vale, te pago 200 euros. Entonces, mi estrategia se llama All Unites Content. ¿Qué es lo que pasa? Que yo eh, estoy con campañas de venta que me encanta para experimentos, sobre todo. Porque cada vez que sale algo nuevo en Facebook, yo voy corriendo a probarlo. Pero mis experimentos son de 5, 10, 15, 25, 25 euros, ¿no? No necesito más para testear cosas. Yo tengo una cosa que es muy real y es que yo, para probar mis landing pages, saco una campaña en Facebook. Saco una campaña de desconocidos. Ni siquiera mi gente que me sigue las excluyo de la campaña, pongo que no les llega a nadie que sea mi fan en Facebook ni que esté en mi lista de suscriptores y directamente lo que hago es que digo, mira, eh, vamos a probarla, a ver qué tal. Entonces, a veces no me interesa ni siquiera que se realice como la compra como tal, Le, o sea, me interesa más medir si han hecho clic, aunque no analizan la compra, para ver cuál botón funciona más, eh, analizar en, con mapa de calor en la landing, qué, to, qué, qué tocan más, dónde se quedan, dónde hacen scroll. O sea, ese tipo de cosas son las que yo quiero analizar para mejorarla y siempre me funciona porque yo voy midiendo, pulo y ya lanzo la landing para mi campaña de email marketing y de todas las cosas que tengo. El Funnel Only Unitys Content para contenido gratis funciona de la siguiente manera. Mira, yo hago un lanzamiento, ¿vale? Que aquí lo que incluyo son campañas de email marketing, hago varios posts en mi blog, comparto en redes sociales y puedo invertir inclusive en publicidad. Pero como os dije, ahí hago pequeñas cositas, ¿vale? Eh, porque siempre me gusta saber como cuánto me cuesta según el tipo de contenido captarlo por publicidad para tenerlo en el futuro claro. Y hacer como una estrategia más a largo plazo que fuera, que esto aplica mucho con la B, que sea, mira, a mí captar un suscriptor Vale, interesado en el producto que crearé en el futuro de pago me costó 0.15 céntimos luego convencer a ese suscriptor de que eh, pasara a cliente de pago me costó como 4 euros entonces en total a mí me costó 4 euros con x céntimos ¿no? entonces así como que ya yo tengo de verdad el coste que me, que me da de adquisición podría como diferentes cosas la verdad es que hay diferentes fórmulas es como mucho más avanzado y siempre te metes en diferentes cosas pero todo el mundo aquí va a la landing de captación. Entonces, en este caso, yo lo que quiero es que la gente me dé sus datos, pero gente muy afín. Les, yo le pongo un pop-up para que no salga de la página, no tenga la experiencia como que tiene que salir a llenar más cosas. Le llega un correo de confirmación, ¿vale? Ellos lo confirman, acceden directamente al, al contenido, contenido gratuito, ¿vale? Que aquí es donde hay otro landing de descarga, o puedo llevarle directamente a, a la landing que hay. Y luego es cuando yo le envío un contenido relacionado. Mira, el otro día te descargaste esta plantilla. Creo que esta también te va a gustar. ¿Vale? Entonces, como que la gente dice, mira, no es verdad. Esta también me funciona. Bien, mira, mira. ¿Qué es lo que pasa? Que también después de esto, yo le mando una promoción exclusiva. Y le digo, mira. Y es verdad, si lo buscan en internet, no va a aparecer. Esta es una promoción que solo tienes por aquí. Es un descuento exclusivo. Entonces, aquí la gente hace pago. Y yo todavía, inclusive, pudiera seguirle vendiendo. Pero, porque yo tengo el poder de cómo venderle a esa gente? Porque yo ya le he dado no es que le he dado, es que yo le he dado, lo primero es que la primera vez que le di ellos lo querían porque me dejaron sus datos la segunda vez que le di ellos volvieron a decidir que querían, yo se lo propuse y ellos fueron los que aceptaron, entonces esa gente que de verdad ya las dos veces descargó, que son gente de interés las dos pues si no te descargó la segunda igual no le interesa tanto lo otro y llega, tú le das la promoción compra, está súper caliente para que compre más, igual mira una forma muy, muy sencilla sería, mira tengo un tema de consultoría, te regalo una versión gratis, te regalo otra versión gratis, te vendo mi pack de consultores de, de marketing, perfecto, te lo vendí el curso para que puedas hacer todo y luego cuando terminas de vender te vendo y digo, ¿quieres una, una sesión conmigo one to one? Dos horas conmigo, tanto dinero. Y dices, joder, pues es que sí si la quiero, porque necesito que Vilma ayude a venderme mejor y pap, ahí lo conseguí directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se trata de, del tema de, de una venta ya, más a largo plazo, o sea, es decir, que yo sé que hay un lanzamiento grande, no como en este caso, que yo lo que tengo es un producto, perdón, ¿eh? que ya tengo listo y luego lo voy a promocionar, ¿no? Aquí cuando haya una campaña de venta venta, yo tengo todo, lo repito, como al inicio. Lo que pasa es que normalmente pues, es mejor con un curso, porque en el curso hay varias lecciones donde tú puedes ir creando mejor esa relación con la gente. Y la gente como que cada vez, como que tú vas haciendo la lección, son como cada vez mejor, y la gente dice, wow, me gusta, me gusta, ¿no? Es lo que pasa es que cuando se acaba el curso, tú generas una expectativa, de que tú estás preparando algo muy grande, que se prepare porque a ellos les va a encantar. Entonces aquí es cuando tú vuelves con tu campaña, que tu campaña es en, en tu blog, en redes sociales, en el marketing, y le llevas a una landing que es de promo, una promoción además que te pongo el reloj con tiempo que saca de otro Entonces la gente paga con el pop-up y puede hacer el contenido. ¿Qué es lo que pasa? Que es en esa campaña tú vas a tener un pico, que ese pico, súper guay, o sea, brutal, eso no va a haber ningún problema. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que seguir haciendo más cosas. ¿Qué es lo que yo hago? Yo genero más contenidos, noticias en el blog, en redes sociales, para que la gente vuelva a la adelante. Pero además, es que la, cuando faltan 48 horas, y cuando faltan 24 horas, yo le envío correos a esa gente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese correo de 48 horas, yo no se lo envío a la lista entera. No, ya hay gente que me demostró que no quería, estaba interesada. Entonces, yo nada más se lo envío a la gente que, que, que abrió el correo. Oye, quedan tanto? Aprovecha la oferta. Bien, ahora bien, Vilma, ¿a quién tú le envías el correo de 24 horas? El correo de 24 horas, aquí viene la parte estratégica. Este a yo se lo envía toda la lista, porque hay gente que no lo vio en el primer instante, pero siempre excluye a los que ya han comprado. Yo tengo que bombardear a la gente que ya me compró, pero sobre todo lo que no puedo jugar es ofrecer como en ese last call porque le no vender más una oferta que no le daba dado antes, porque eso cabrea a la gente móvil. Cuando se acaba todo esto, porque en la campaña de lanzamiento tienen una oferta, yo voy un bruto de 200, siempre lo lanzo en 140 y pico, ¿vale? Cuando la gente va a la oferta a pagarlo, no, eso se acabó, déjame tus datos, por si en algún momento yo lanzo otra oferta, yo te aviso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú generas ya una lista como de 20 personas, tú puedes automáticamente enviarles, decirles, mira, Voy a volverlo a abrir solo por hoy. Y le meto un contador de 24 horas. Y el enlace va a dejar de funcionar otra vez en 24 horas. Y entonces ya directamente tú estás como que, ok, la gente se apuntó, pero puede acceder a la oferta otra vez después. Entonces es una forma bien. Ten en cuenta una cosa, cuando tú mandes ese correo, excluye a la gente que ya lo compraron, porque si no, volvemos a los mismos O sea, tú siempre tienes que jugar a excluir a la gente Que ya son tus clientes Para evitar problemas de Ah, no, tal Primero de bombardear, de ser como spam masivo Y segundo, porque si tú ya lo estás vendiendo a 200 Y esto es una oferta exclusiva de 140 y pico Y le llega a la gente va a decir Joder, es que son 50 euros de diferencia Entonces, intenta no, no generar eso en la gente Para que no, no se cabre entonces, bueno, esto era un poco ya todo lo que era el, el workshop de landing pages. Espero que os haya ayudado para que veáis el gran potencial que hay con landing pages. Eh, si tuviera que resumir algunas cosas ya para que os quedéis, me quedaría con que una landing page es una herramienta útil, efectiva y necesaria hoy en día en marketing, que por favor midáis mucho el tema de, de las analíticas de vuestra landing page que agreguéis el tema de los chats y los formularios de contacto porque son la mejor forma de tú mejorar en real time una landing page, ¿vale? para que hacerla que funcione mejor y además es que te lo digo en las campañas de lanzamiento yo edito mi página 3, 4, 5 veces ¿vale? directamente Que apuestes por el tema de retargeting porque hay mucha gente que entró y por cuestiones que no tienen nada que ver con tu con producto o se han tenido que parar del escritorio y apagaron la computadora y lo perdieron con lo cual apuesta por eso y número 4 que apuestas en buenas herramientas yo entiendo que muchas veces no quieras gastar, pero ten en cuenta que cuando yo pagué los 500 dólares de Lead pages, yo en eh, muy poco tiempo recuperé la inversión, pero tú tienes que tener la actitud para eso, ¿vale? Entonces, en esta vida, para ganar hay que invertir. Entonces, tu tiempo vale mucho más que quizás el valor de una herramienta. Tu tiempo es oro. Aprovechalo, eh, sácale mucho partido. E intenta que ese tiempo tú lo, generes, lo uses para generar contenidos, no para tener que programar cosas que se pueden hacer fácilmente. Eh, ya sabéis que me podéis seguir en Billman, únete en Twitter, donde podemos seguir una conversación más eh, grande. También a través de mi blog, pues tengo otros contenidos. Y muchísimas gracias a Merle por creer en mí para crear este contenido y que pudiera llegar a todos vosotros.